La gente estaba mucho como en amor hoy, qué bueno que viva sí. el amor. Eh, pero nosotros debemos de aclarar, qué sé yo, algunas cosas que, informaciones que vemos. Por ejemplo, ayer tratábamos y no teníamos la información a mano de cómo se había realizado esta encuesta, esta investigación que arrojó los resultados, donde sitúa a nuestro procurador, a nuestro flagrante procurador Jan Alain. Flamante. Flamante, gracias, sí, eh, procurador. En el puesto número dos, como el más valorado ¿De qué? en América Latina. Y yo dije, ah, no, pero eso. yo, y atención a mi amigo Lorenzo, espero que esté viendo el programa y que no se escriba. No puedes escribir por WhatsApp, Lorenzo. Tú sabes lo que eh, eh, quise... encontré yo de Lorenzo en, en, en el Facebook mío. Dije, me puso mi Lady mi candidato. En, en una ah, publicidad. Te, te en, una, en, una, en una publicidad mía. Te etiquetó en tu, en, en tu Facebook. Un, no, un mensaje. Dejó. Ok, ya. Bueno, estaba, Ay, Lorenzo viendo no es estaba viendo que maldad. yo superaba hay por hay mucho. Estaba entre ciento y pico eh, eh, de like y él parece que se sintió tentado okay. en el grupo que estaba mandando mensajes positivos de la candidatura mía y todo eso. Y el único que ha aparecido, ¿a quién se le ocurre? Lo solo Lorenzo. Entonces, quise investigar quién había hecho esta investigación, cómo fue el método, la selección de las muestras y todo eso. ¿Cómo que se llama GII? GII. tres 360. Es una encuestadora mexicana. Los mexicanos son fabulosos. Digo yo, no, pero déjame ver cómo fue que se realizó esta investigación que sitúa a nuestro procurador en el puesto número 2. Eh, por, por debajo de colombia y traje oh. quise traer algunas de las preguntas eh, que se tomaron en consideración para hacer la investigación hay que destacar que la manera en que se hizo fue en 2100 y tanto de personas seleccionadas en los siete países en el cual se hizo el levantamiento eh, 320 por país es decir en república dominicana se investigaron 320 personas el método de selección fue aleatorio, o sea, no, eso es, vamos, eh, no se seleccionó así diciendo va a ser tú, tú, tú, no. Fue a través del teléfono, que es una manera, vamos a decir, no no se veía el perfil de la persona que se le iba a preguntar si tenía conocimiento de la gestión de, de un procurador, de los casos que nosotros tenemos en República Dominicana. Y me llama mucho la atención porque... En es los que, casos que lleva en República Dominicana sí, fue bien valorado. Sí, eso, eso es lo que me llama la atención, que con el contraste, de lo que estos pienso yo y que entiendo verdad. que piensa la mayoría de Ellos gente la verdad, en relación a la gestión del Procurador General de la República y que estos sean los resultados arrojados, Y dije no, me... pero esto hay que ver qué fue lo que pasó. Vamos a ir presentando las imágenes, eh, bien, perfecto, para que veamos los otros aspectos que se tomaron en cuenta, las otras valoraciones que se tomaron en cuenta en nuestro país. Uno de los casos que también me sorprende es que la gente, ok, vamos a iniciar eh, con las preguntas que... Les repito, 320 personas fueron eh, cuestionadas de manera aleatoria, a de manera telefónica. Una encuestadora mexicana. Mirense, es una y estos son los resultados lo que, que se arrojaron. Vamos a echarle un poquito Viendo para acá. yo, lo puedes echar un poco para acá. Viendo yo en el primer rango a Brasil, sí. donde dan muestra a los fiscales Eso de una mismo. audacia. Eso mismo Terrible. pensaba yo. Eso mismo pensaba yo. Decía, o bueno, pero esta es la valoración de. Y en casi todos los casos, Brasil y Jean y República Alain no Dominicana se juntó con ese fiscal van a general. Eso mismo pensaba Francis ayer cuando veía la, eh, los resultados. La y decía, bueno, pero Brasil, cuando uno conoce más o menos lo que ha estado pensando, pasando en Brasil y luego de la entrada de Bolsonaro, donde ha incrementado el tema de inseguridad <risa> en ese país. Y el, la valor... rojo y el azul? El azul es que es muy buena. O sea, uh -huh. y acá en República Dominicana. ¿Y el rojo? El rojo es eh, que no sería capaz Míralo de Míralo ahí, 56, ese si sí no lo ponen. El, Pero eh, entonces, entonces no, no. Eso, esa valoración no la resaltan, no, no la van a resaltar. La primera pregunta es, cuál usted eh, ¿cree usted que el gobierno actual sería capaz de solucionar los problemas de inseguridad en el país? Un 38% en República Dominicana cree que sería capaz. Vamos a continuar. No llega un, a un 56, no. Un 56, no. Vamos a continuar con las demás. La siguiente pregunta, para usted, ¿cuál es la principal necesidad que tiene el gobierno para resolver? A mí me sorprende, vamos a ver acá, que la gente entiende que es el problema de educación, que es la primera necesidad que tiene la República Dominicana eh, o el gobierno por resolver. O sea, la gente piensa que aquí el tema de educación es la primera necesidad. Y no advierte y no me... la independencia de este, de este funcionario de la, del poder político porque no se le explica. Y, y no, no solo esto, Francis, sino que cuando nosotros hablamos a la gente de cuál es la principal necesidad que se tiene aquí por resolver, nadie te habla que es de educación. No, Y además por, por el tema de lo que se está tratando, se supone que tú estás evaluando a, un, a una institución o a un la, gerente La Procuración de, de la Justicia, o sea, cómo está vinculado en estos temas. Continuamos. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas o, qué opinas sobre la estrategia de seguridad actual en el gobierno? Tenemos que un 30, en República Dominicana, enfocándonos, por supuesto, eh, República Dominicana tiene un 36% eh, como que es muy buena. Según eh, los dominicanos, estas 320 personas que fueron evaluadas, piensa que el 36%, el 36 piensa que sobre estrategia de seguridad es muy buena, un 25% que es eh, mala y, la, y un 31 muy mala. Continuamos. La siguiente pregunta, en su opinión, en términos de seguridad, el 2019, ¿cómo fue para usted? Un 42% entiende, casi la mitad de la población entiende que en términos de seguridad y la vinculación de la Procuración de la Justicia, el papel de la Procuraduría, fue muy bueno, al parecer, entonces, es un asunto de percepción, ah, entonces, pues, como siempre pues, ha entonces, querido pues, entonces, decir. Pues, entonces, Porque la mitad de la gente piensa que aquí es muy pues, bueno. Está bien. Pues está Entonces estamos eh, mejor eh, que antes. Sí. Vamos a continuar. O sea, yo me quedé sumamente sorprendida con los resultados. ¿Cree usted que los grupos criminales actúan en complicidad con algunos funcionarios del gobierno, crimen organizado? Aquí la mitad, un 46%, eh, entiende que sí. Continuamos. Hasta que lleguemos al de la valoración del... Procurador, que esa fue la que buscaron resaltar, no, no solo lo demás. Eh, hablando de Procuración de Justicia, ¿cuál es su opinión sobre los detalles, sobre los delitos denunciados en el país? Un 36%, un 37% dice que es, eh, vamos a ver, no lo no veo bien por acá, pero la valoración es muy buena según el 37%. Un 58% no, cuando piensa que no. tú lo no. pones con el 58% ya se cae esa valoración. El 58 es el que predomina en una, en una colocación numérica. ¿Cuál de los dos es mayor, el rojo o el azul? El, el, el, el, el rojo. Pues entonces no es no es ninguna buena, <risa> ni siquiera alcanza el 50. Sí, en un, 36, si un 37% entiende que aquí se castiga el delito. Oh, y un 58% entiende que no, es que decir, no. que es peor. Pero como quiera me encuentro alto el 37%. Ah, bueno. Eso es lo que ya. quiero significar. Continuamos. Entonces, en términos generales, ¿cómo evalúa la gestión del procurador? Eh, aquí entonces es que entra el... El aspecto de la República Dominicana, primero está Colombia con un 54% y la República Dominicana un 50%. O sea, según este sondeo, repito, 320 personas evaluadas de manera aleatoria a través de llamadas telefónicas determina que según esta investigación la mitad de la población dominicana entiende que la gestión del procurador en términos generales es muy buena. Solo un 8% cree que es, que no es ni buena ni mala y eh, un 31% muy mala. Recordamos que esta evaluación, esta investigación busca eh, arrojar resultados en lo que tiene que ver con el rol de la, eh, la evaluación de la seguridad y la procuración de la justicia en República Dominicana. Tenemos otra. Bien, ya eh, aquí cerrando para entonces hacer el comentario eh, La evaluación de la seguridad y procuración de la justicia en República Dominicana Mire esto eh, Nosotros estamos ahí eh, casi igual con Colombia eh, Después de Colombia Donde ellos entienden, donde la gente que se evalúa entiende que es muy buena Porque es una escala del 0 al 10 Estamos entre ese ranking Venimos acá Recuerdo, les decía... ¿Qué, qué, qué lectura tú ves? A, ahí es que voy. ¿Qué lectura tú ves en... En, lo, lo, en, en, espérate, sí. en el rango de países que han puesto en, en, esa, en, esa, en ese trabajo... Mm -hmm. ¿Qué lectura tú le das a eso? Lo primero que hay que identificar, y estuve tratando de buscar sobre la encuestadora, eh, cuál es el manejo que ha tenido, o si ha tenido algún escándalo detrás de ella, si los resultados que realizan, que arrojan sus investigaciones, son creíbles, son confiables. Te debo decir que no vi nada en, la, en lo que sí, pude pero hay buscar. Un dato que tú tienes que ver. Están valorando la justicia de la República Dominicana con Suramérica. Eso es algo que me parece un poquito extraño, porque nosotros estamos en, ubicados geográficamente en el Caribe, sí. cercano a Centroamérica, no a Suramérica. De hecho, los suramericanos tienen una idiosincrasia que dis, di, difiere un poco de la del Caribe. La del Caribe tiene una idiosincrasia que se acerca más a Centroamérica que a otra cosa. Por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela. Tenemos el caso de Colombia que tienen zonas caribeñas y esas zonas caribeñas, cuando tú viajas a, a Venezuela, tú te das cuenta de que la zona del Caribe dista mucho de la otra parte de la, de la, de la, de la nación y aquí tenemos un venezolano que nos puede decir si es así o no es así, pero también pasa en Colombia. La zona de Cartagena de India y esa zona es totalmente diferente a Bogotá, sí, a Cundinamarca y esos lugares. Totalmente diferente. Entonces, lo que te quiero decir es que hay como un desequilibrio. Sí, sí. Yo siento, yo siento, espérate. Yo me río haciendo, oyéndote espérate, la nada. Yo siento como que a la República Dominicana la metieron en eso. Ahí es que voy, o sea, y buscaba, trataba me de dar da algún resultado. Uno de los dos. Buscaba o la el, empresa o el interesado el interesado, trataba de buscar alguna, algún resultado que me arrojara información sobre el manejo, comportamiento de esta eh, empresa que hace investigación, no dice? encontré nada debo decir, que sabe, siempre no, están Ya sumil... el chamo sabe, eh, eh, cómo que se llama ese actor venezolano que hacía eh, no, porque lo mexicanito ah, que, el, el de el, el de el... Moncho, Moncho. ¿Cómo era? Se llama Qué Locura. Ah, qué locura. Entonces, eh, no, no, porque los mexicanitos en esos temas de venderse como asesores de, de, de, de políticos y de y recolectores de informaciones son fantásticos. Ante todo esto, eh, y sumándome a ese elemento que, que, que tú pones eh, y que te, te llama la atención los países que fueron seleccionados. Colombia, México, Brasil, eh, Argentina, Panamá y Chile, o sea, ¿qué se buscaba en esta comparativa de la República Dominicana, por ejemplo, con Brasil, con el mismo México?, eh, hablar de Argentina, Chile, o sea, Chile, Argentina, donde cuando cae tú nieve. haces la comparativa de la República Dominicana y esos países, posiblemente los resultados eh, pueden ser desviados y quedar la República Dominicana mucho mayor. Por ejemplo, cuando se habla de Brasil en términos de seguridad y la, y la entrada de lo que se entiende que ha sido el gobierno de Bolsonaro y que esté en este sitial, como que te sorprende que no va con lo que tú entiendes que está aconteciendo. En República Dominicana, los datos que muestra esa investigación, tú dices, pero bueno, pero entonces yo he estado equivocado todo este tiempo. Digo, perdón, con... con... Con la Lava y todas esas cosas allá en Brasil Y esto fue noticia en todos los medios Odebrecht. A nivel nacional Ese ese, tamar, ese sitial Del procurador estuvo en todos los medios Por dos días y cuando tú tienes Casos como Odebrecht, tienes casos Como el de Mira Germán, tienes casos como el de César el, abusador, el de Junior, El, el, junior, el de junior, el Abogado Y podemos, entonces podríamos buscar para citar todo lo que ha acontecido en la gestión del procurador actual y que tú entiendes que ha sido ineficiente que han pasado cosas que tú dices pero bueno qué es lo que ha hecho la procuraduría República dominicana es que la, el Mira, caso el caso de Junior es diferente este hombre está preso todavía sí, ¿no? sí, es de, sí. de la onza sí. y el otro no lo han extraditado pero está preso a donde. el problema Carolina pero, sí, pero no, no lo quieren aquí el problema <risa> Carolina que el es que ahí que a veces ahí se está por ejemplo el caso de, de César el abusador el problema es que ahí se está evaluando la imagen, la belleza. Eso pensé también ayer, no, o sea, no, para que lo iba a decir, la belleza, para mí es que, que fue el tan equivocado, equivocado. No, no. no, no. Es el lo elegante, el cabello elegante, bueno, el y traje italiano. Pero por Dios, el traje así italiano, no. El pero ator, por la declaración del actor, eso es lo que se está evaluando. Así no. O sea, cuando tú le cómo tú le dices al pueblo dominicano que de América Latina el procurador que tenemos Está en el segundo puesto como el mejor valorado Y se, se le ha olvidado ir a Brasil a buscar eh, edad. Tampoco, o sea, no ha hecho ninguna gestión <risa> para esto Mira, y Hay un sí. aspecto interesante Nunca se ha conocido ejercicio como abogado Sino como Otro político dato. Y la, la fortuna inmensa que si sino, Se va no, el de fiscal en el, en el gobierno, el primer gobierno de Lionel. Pero ¿De verdad? Sí, con el jefe tuyo con tu jefe. Político. Pero mira que, que ha acontecido eh, en ese, Bueno, Amado debe de conocer Se llama Guillermo Moreno. Que es verdad. Moreno, sí, fue ayudante. Final. Pero mira que ha pasado, y Amado ahí puede aportar con en torno a la figura y el ejercicio eh, profesional de este señor, de Yanalai, no, que yo, no ha sido... No, no yo, te, yo te garantizo que cuando lo nombraron Amado, cuando, cuando, cuando estaba Guillermo... Bien, aire, cuando sea, estaba Guillermo, ver, tú, tú eras Ministerio Público. Sí, ayudante del Procurador General. Y tú tienes de... 30 no, digo la edad tuya. Ah, sí, sí, no, yo no tengo problema. Treinta y pico de años en la judicatura. No, no, cuatro no. en la judicatura y treinta y pico de ejercicio. De ejercicio, sí. entonces, tú más o menos tienes la fortuna que tiene ya en Esas son otra de las cosas Por que favor. se le tildan a este señor. O sea, ha amasado, ha amasado no, una falla, fortuna Para, loma, para, para que no su puro. No, no, yo no tengo... Lo... Y vivir en paz. <risa> propio, propio, yo tengo la oficina. Mi oficina de abogado, ni siquiera casa propia tengo. Es este mejor señor, construir una oficina antes que construir una vivienda. <risa> este yeah. señor ha amasado una fortuna que no es posible Pero sustentar... Yo feliz, sí, no es el hombre más feliz de la tierra. No hey. es posible sustentar con el ejercicio profesional eh, la cantidad de dinero que se entiende que, que tiene el señor procurador. Estás equivocado, estamos, estamos, estamos yo, estoy Según equivo esto, yo estaba equivocado eh, La mejor gestión de América Latina es el señor sí, Jan Así equivocado. no, así no Hay algunas personas que no han escrito en relación Señora, al tema Señora, hay que tenerle miedo a la mujer El día del amor, mira cómo vino Carolina sí, sí, sí, vino, vino, bajo. No, bajo, no, es que, es bajo que hay tres, cosas bajo con tres. Ay, ay, ay, ay. hay cosas que caen en los ridículos. Sí, como, para que, vos, como, como que, como bajo que, que somos indios, no, como no, que como somos indios, como que somos indios, por Dios. Pero Así no